Lunes 28 de marzo, completamente en vivo, junto a Angelino, junto a Jerko Pablo, estamos acá en una nueva revuelta, sean bienvenidos, sea bienvenida, Angélica, en esta semana, con algunas noticias bastante interesantes. ¿Cómo están, cabros? Cabras. Bien, bien, aquí estamos, súper, con harta cosa, harto mambo. <risa> Yo aquí súper Dormí primero. andando con el cuerpo cortado nomás, pero la raja de bien ah, igual. mal, esa guardería estar prohibida, güey. No, lo, lo prohibió el, el, el cuerpo cortado, pero a mí me gustan las siestas. Yo soy un poco fan de la media horita, 20 minutos, una horita, todo bien, todo bien. Ah, yo ah, creo, yo no, dormir, pero, bueno. no Yo sí puedo dormir 20 minutos, si sí me pego su siete Ahora, hay gente que juega en una ruleta, ¿encachado? media hora a cuatro horas, como que... No, ¿ah? Tres horas. Yo ah, no puedo menos, no puedo. No puedo ir ¿Y de menos. ¿Y en no. la noche cómo seis? Oh. O sea, igual me acuesto tarde. Pero ah, a veces no a veces paso de largo. ¿Cómo? A ver. Me acuesto, ponte tú, no sé, a las cuatro y... y. Y al otro día a las seis. ¿Al, al otro 6? día. <risas> claro. Ahora, igual eso trato de. Si es que lo hago y me pasa, genial, lo dejo pasar porque me cuesta igual conciliar el sueño. Entonces, cuando me pasa. Lo agradezco. Pero Angelito, esa weá es vicio, pues, weón. No, pues weón. <risa> igual vicio <igual, risa> es esa masa larga. Yo, no, yo a mí <risa> no, me da esa masa larga. Wea, wea. Rico, igual, a mí me encanta. Dormir a casa esa weá, estoy como a las 3 de la mañana con las pepas así, weón. Ni no puedo dormir más, weón. Bueno, pero además de eso, debemos Es que yerco de los que se acuestan muy temprano, 9, 10 de la noche está Zeta, y a las cinco, seis ya está activo, ¿cachai? Entonces claro. Y a las somos... 5 y media me levanto normalmente sin despertador, pues weón. O sea, entre 5 y media... Igual me, me levanto la... temprano. No, pero sin despertador, tú, si, si puedes dormir, dormir ¿Sí? no, me imagino, ¿no? Sí, por ejemplo, no, mira, ayer, me, o sea, hoy, me desperté a las 2.45. Así. ¿A las 2? 45. Oh, terrible. Y estuve mucho Ay. tiempo despertando a las 3.33. <risa> Oye, bueno, en esa pasada, ayer, de los que se levantan muy temprano, eh, yo, 10 de la mañana, 9... Tardecito, yo no soy de los tempranos, pero me quedo dormido tarde también. Pero las siestas me gustan un montón. Pero también, si no me pongo despertador en mi siesta, en la noche no puedo dormir bien, ¿cachai? Entonces, una horita para mí está perfecto. Con eso, quedo salvado. Oye, cabro cabras, hartas cosas pasaron esta semana. No sé si estuvieron mirando un poco las noticias, eh, sobre todo ¿no? ayer cayó una bomba en los Oscar Teníamos Esperanza con, con Bestia, este, este corto inspirado, pero... Pero de hecho, varios canales internacionales daban como ganador, ganó una, una, un cortometraje español. Pero pasaron otras cosas. ¿No se ¿Sí vieron lo de Will Smith y, la, y el palmetazo que le dio al, al humorista, al, al presentador? Sí, absolutamente. Y he visto todos los memes que han derivado de eso. <risa> ¿Y qué tal eso? Yo no he visto mucho los memes. ¿Qué tal? <risa> yeah. Yo he Me visto gusta uno de, de una empresa que ponen al, al comediante y dicen la empresa y al Will la crisis. <risa> Y Le pone el, el charchazo. Tuviste ¿tú, ¿tú recién en la imagen nomás, Jerko. Yo había visto el video recién, nomás no había visto solo noticias, no vi ni memes, pues weón. Solamente vi así como los titulares, así le pegó y caché un poco más que había pasado, pero no, no, no había visto el charchazo, pues weón. Oye igual vale es un buen charchazo, pero me llama la atención que siendo un calleja de, de la calle, el Will el no le pongo un combo, ¿cómo le ponía un aletazo, weón? Puta, yo lo hubiera sacado la ropa y lo hubiera puesto en una weá así de pelear de barro, los weón. No, weón, weón, weón. Es este Hollywood, pues, weón, espectáculo. Sí. Ahí los, los par de negros dándose caja, weón, en, en, en una piscina de barro. ¿Cómo estás, Angelito? ¿Te gusta el video, no? La <risa> sí, video, sí, pasó. Ahora, igual a mí me llamó la atención la calma con que se tomó el, el golpe el comediante. Fue así como, o sea, yo pensando que llegan a dar un golpe así, es como que lo que menos hago es actuar tan... Y voy, yo calmo. también voy, voy y me lo piteo al toque. Voy y se claro, es como... Sí, sí. Es bien particular eso ahora, también es bien particular cómo se ha ido eclipsando también la, la particularidad que es de la mujer ahora quien ofende, entre comillas, el, este, este humorista. Y, y a mí sí me llama la atención que el otro loco no haga nada, como que mantiene los brazos al lado, atrás, como que es bien particular esa mirada. Eh, sí, de hecho usaron la escena en eh, varias empresas que te enseñan cómo hablar en público. Eh, como una enseñanza de cómo tú tenías que actuar en caso de que hubiera algún imprevisto durante tu exposición porque destacaban eso la tranquilidad con que con que tomó este golpe o sea como, después de eso como que cualquiera como decir tú saltaba pero él así súper tranquilo de hecho como se que cayó, se cayó sí, de risa. claro se rió ni siquiera o sea me llama la atención que ni siquiera haga esto así como oh porque tampoco fue un golpe suave fue fuerte si suena o en sea, el micrófono, eso es llamativo. Un, fue un golpe como así, reacción, un... uno lo primero que hace al recibir un golpe es como, ay, o por último, no sé. Mm -hmm. O de vuelta, o le... le, le no lo, no, lo, lo esperaba, era. ¿no? Puede ser, o se lo esperaba. ¿cachai? No, no Mira, no, veámoslo, no. veámoslo, a ver. Ya, ya. Probemos esto en vivo que no lo hemos hecho. Oye, saludos al, al Tuno, que dice, viéndolo desde el aeropuerto Carriel Sur. Así que nada, saludos, Tunito, que no sepa dónde va Cuéntanos ahí, ¿tienen un mensajito por dónde anda? Ahí está, mira, en pantalla sí, acá. El hueón anda traficándose, hueón. Anda traficando... Se lleva la bolsa de Tussi. Es ahumado. pescado ahumado, <risa> <pescado, risa> eso es lo que hace, ahumado. ¿Viste ¿Sí, el hueón cauma. Algo ahumado de andar trayendo. Oye, vamos a tirar este pedacito de video. Sí. Ya voy a tirar la pantallita ahora. Vamos a salir un segundo... Y avísenme si están viendo ya mi pantalla de YouTube. Ve, ¿La ven? Ve. Sí, está. Y ahí va. Ah, espera, te lo voy a tirar un poquito más atrás para que... lo voy a tirar un poquito más atrás. Desde el momento que empieza el... Se ven los Ay, subtítulos, esta ¿no? La esta es la peladita. Se están riendo. Claro. Pero ya la había dicho pelada. Ah, ¿no puedo compartir el audio? Ah, un segundo. Este es un problema técnico, denme un minuto. ¿no? Lo estamos solucionando. Estamos, estamos... ¿A quién no le ha pasado? Todo, este, este, la este, pandemia este, y la tecnología, este, como que a todos este, se nos volvió el audio. Esta, esta es la primera vez que hago esto. Entonces... Ahora sí, ahora sí va con audio. Un segundo. Ahora sí voy con audio. Un segundo. Ya. Ahora sí voy. ¿Se escucha el audio? Oh, wow. Oh, oh, ¡Wow! ¡Wow! ¡Azapar! Vale. Will Smith to smack the shit out of me. ¿Vieron el momento, ayer ¿Ahora lo viste? Sí, pues sí lo vi, weón. Fue bueno. aletazo la wey, ¿eh? ¡Qué tremendo! ¡Qué <ríe> tremendo golpe! Mira, ahí va, ahí va, ahí va de nuevo. ¡Oh, wow! Oh, ¡Wow! Y después, bueno, mira, escúchame, ahora Will Smith just smacked the shit out of me. The... Uh -huh. Wow, dude. Hey, de no. It was a GI Janger. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay. No, <laughs> oh, I okay. momento más El mazo temple, el en todo caso, tiene razón, Angelito, el loco no se inmutó, weón. Fue como. Como nada. Y yo nomás. Aparte claro, que. Si claro, En el Oscar más encima. No sé, claro. Están muy violentas las cosas, weón. Momento, momento épico. Ahora, yo vi un meme. Tranquilito dice que vio varios memes. Yo vi un meme de, que mostraban a los que estaban alrededor. O sea, mostraban un meme que decía. Todos los que estaban alrededor de Will Smith riéndose del chiste. Que cuando lo tira, todos se ríen. Y después están todos así. acachados, tirándose <risa> para abajo. <risa> <risa> <risa> como yo. Como yo no lo, yo no estaba, yo no me amigo, perdón, yo no me reí. O sea de verdad yo no me reí, porque de verdad no lo que te alrededor fue divertido, no es divertido que tu mujer esté pelada No, no es gracioso No es gracioso, pero claro, pero en la primer chiste claro Todos pensaban que sí, después ya, ya no más Hoy, eh, Bueno, fue bien particular Yo, estuvimos conversando un poquito acá en la previa Nosotros, me parecían varias cosas Como la pelea por el objeto, yo lo, lo comenté en la pasada Como esta pelea bien particular Que viene tal vez desde antes Porque los vinculan vincula al, al humorista con la pareja eh, Me parece una sobre reacción Ir a pegarle, me parece si hubiese sido Mujer no va y le pega eh, no es un hombre blanco, es un hombre negro. Entonces hay una cantidad de cosas y tampoco tengo certeza absoluta que fue real la, la, la, la pelea, ¿cachai? Entonces también eso me, me conflictúa en la, en la mirada del, del hecho, del momento. Primero, porque además de eso, mucha gente eh, hoy día lo van a gloria, como hoy, como, que bacán tener un Winley Smith, que bacán que te defiendan, que bacán que la hueá, pero somos mujeres empoderadas y no queremos eso, pero sí queremos que un guan vaya y le pegue a otro guan, pero además de eso, hoy la sociedad violenta. Oye, los niños que están violentos en las casas y, va, y, y, y validamos ese instante de golpe y de violencia, como que los cabros van a resolver igual la hueá en el colegio. Pues, bueno. Sí, yo de todas las hueás que sí, he dicho, esa sí. es la que yo encuentro más, más atinada, porque puta, que un weón defienda su mina me parece normal, hueón, no, no me parece mal. Pero um, me parece pésimo que estén agarrando a en una ceremonia, pues weón, no puede ser. Pues, y como tú decís, hueón, la hueá está súper violenta ahora como para andar metiéndole más... Más violencia, así como, como además, más como, lo mismo que decís tú, un poquito como, como que hasta lo justifican, ¿caché? Porque la weá, en cualquier mirada, está mal ir a pegarle a un weá en arriba de un escenario, pues, bueno, o sea, puta, por último, ha sido una declaración después, no sé, pues, bueno, pero ir a pegarle al weá me parece una reacción demasiado grande, bueno, no, no no sé, y en una de esas, como tú decís, pues era planificar a la weá, pues, bueno, no estaban de acuerdo. Bueno, igual es Hollywood. Eh. Puede ser porque aparte que, bueno, cuando se genera el golpe, lo, lo normal, creo mm. yo, es que el personal de seguridad que está en, en el lugar reaccione porque no se sabe qué es lo que va a seguir haciendo en caso de que esto fuera real. ¿Cachai? Pero, y no reacciona nadie. que le iba a pegar? Pues bueno, o sea, tú, no sé, pensé que, le iba, a, que iba a tomar el micrófono y decir algo, no sé, pues, pero, pero después, pegar, después que ya le pega, o sea, obvio que el personal de seguridad tendría que haber reaccionado. No, me, no parece Igual me parece terrible. O sea, me parece terrible de la misma mirada. Hoy no se sé si viste un meme, otro meme, porque los memes hoy día son parte de la <ríe> no forma sí. de comunicar, ¿no? Que decía, todos eh, eh, discutiendo como por, por esta cosa de Willy Smith y en el, cuando van manejando en el auto van puteando todo el mundo. Sí. Los, son los memes de comunicación estratégica en realidad. Son mañoñas. <ríe> Entonces. Eh, no sé, yo tengo algunas diferencias, no lo encuentro bacán, no lo encuentro válido, no digo no, que yo no lo haría ¿eh? bacán, no, lo digo, no, lo, no digo que yo no lo haría en algún minuto particular, ¿cachai? pero, pero sí me parece eh, poco justificable y además de eso desde de la mirada de la mujer como objeto y de la mirada de, la, de, la, de la, mirada como la mujer como empoderada ¿por qué ella no se puede ir a defender, cachai? ¿por qué ella no va y toma el micrófono? si es una loca bacán, empoderada que puede decir, oye, en la weá, esta no me gusta jodete, culiao, chao yo creo que no, porque están que voy a defenderla de un weón, ¿cachai? O sea, no, no me parece que, sobre todo porque en condiciones físicas las mujeres siempre están en desventaja, pues weón. Bueno, si no no los... le están pegando, pues bueno. no so, weón. No le están weón, pegando. Si tenemos 60% más de masa muscular, pues bueno. Pero no le están pegando, pues, ¿cachai? No, no, sí, sí. Si, no yo me pongo en la situación y, por ejemplo, si yo... Alguien me molestará con un tema del cual yo he conversado abiertamente porque la esposa de Will ha declarado abiertamente que tiene alopecia eh, porque se cortó el pelo así etcétera eh, si yo hubiera estado en esa situación igual me habría incomodado que mi pareja reaccionara de esa manera sí. porque yo puedo defenderme sola más sí, encima lo que él después justifica cuando recibe el Oscar llora entonces le pego y lloro Weón, la conducta del claro. macho típico Ah, Entonces, para dice, mí, amor, para no sé lo es. que significaría es como una banderita roja, porque en el fondo mi pareja me ve como el objeto. Sí, es bien particular igual la mira y Ahora, no sé cómo lo va a tomar la industria, no sé si vieron hoy día que, le, que como le los Oscars, Oscar. tal, Oscar, tal, tal vez, tal. Sí, le dan sí. a quitar el Oscar, ¿cachai? Por, claro, porque tienen normas escritas de cómo debe ser la conducta en los Oscars. O sea, mm. está, está normado. Como tú tienes que ir vestido, como tal un norm, una norma ética como del espacio del lugar cachai ahora está va a quedar en los anales de la wea pues va a ser una de las que vamos a ver durante los próximos 30 años cuando el bail wood le pega sí, yo nunca había visto una agua así loca no es que yo siga loca de verdad no tengo idea no me interesan mucho esta agua parece se cube <risa> <risa> pero sí, no yo encuentro que que, que nunca había visto una web así no, no había captado nunca que alguien le pegara a otra persona en los Oscars, güey. Sí, bueno Bien particular lo que pasó con Will Smith, los Oscars. Bueno, yo estuve mirándolo un poquito, igual no soy tan seguidor, o sea, soy nada seguidor de películas y de actores, y entiendo la mitad de lo que pasa cuando están hablando, güey, porque es una crew, el Hollywood es una crew, güey. Son todos importante sí, ¿Cómo le fue a la, a la, a la, al documental, al, a, la, a la animación sobre Old the no quedó, güey. No, o sea, no pasó, ganó una, un corto español que no he visto. Eh, no sé si viste es que Hermógenes Pérez de Arce salió hablando previo previa a esto no, que, no debería, sí. que no debería estar esta güey, que era una, casi una mierda. Sí, pero ¿alguien le es? sorprende esa güey de, no, de, de bueno. esa mierda, güey? O sea, puta, obvio que no, güey. La parte de Serena estaba más piteada que la chucha de una loca. pitia piteada. La güey estaba piteada, yo he visto algunos reportajes... <risa> Que salieron de clínica a propósito, cuando, cuando este corto empezó a aparecer, sí. re, reflotaron reportajes sobre esta mina que tiene un, un, una oscura fama. Po, weón, si la huevona es enferma, buena loca para cagar. Sí, bien, lo vi, ¿usted? ¿Vieron el documental ¿no? o sea, no? Un corto 15 minutos, yo lo vi. Está muy bueno, mucha ah, pena, muy interesante verlo. ¿no? Ahora es parte de nuestra memoria histórica, es parte de nuestro proceso eh, vivido. Eh, pero claro, me llamó la atención, a mí no, o sea, me llamó un poco la atención que Pérez de Arce hable y que le ponga la chapa a ella, que nunca estuvo, que no está condenada, que no sé, que le pone la chapa a la, a la asesina y violadora. violadora a la, a la asesina. Oye, sí. pero, de, quedó la cagada también porque la, la que presentó el, el, docu, el documental, dale con documental, la que presentó la weá fue la Connie Santamaría, pues, ¿cachaste? <risa> y la vi y hizo un comentario, pero yo creo que... Es un. O sea, hizo un comentario como haciendo alus alusión a que el trabajo eh, era lindo, pero en el canal como que después emitieron imágenes como para mostrar que en el fondo lo que ella había querido decir era que eh, justamente el trabajo era lo lindo, no, en, no la historia en sí, que es como lo que se, se le criticó abiertamente, que cómo era capaz de decir que era una historia bonita, ¿sabes? O sea, claro. Porque la mina es como facha y, y claro. presenta esa hueá y que cómo se le ocurre presentar esa hueá, se facha, hueón, y, y con eso. O sea, que tú digamos dar tenis para estar ahí, digamos, hablando sobre ese tema, ¿cachai? Claro. Sí, a mí me, a mí me gustó el corto. Eh, se los voy a dejar ahí, lo tengo por ahí. Así que se los voy a dejar cuando lo vean. No lo sí, no. los voy a dejar para que lo miren. Y nada, interesante por lo que van a estar en los Oscars, eh, me parece popular los últimos cinco años, tal vez de como la movida chilena en, en, en la animación, las películas, eh, que estemos ahí, pues la pelea. Si hace 10 años ni siquiera lo soñábamos, ¿cachai? Ni siquiera lo, Ay, pecan, no, no. lo que es cierto es que los Oscars venían de capa caída en rating y toda la weá. Yo creo que con esta weá se reflota un poco el, el, el certamen, ¿cachai? Como Ay, que la gente lo ve más, porque los Óscares venían para abajo hace rato. Hollywood viene para abajo hace rato, weón. Están siendo pura weas mala weón, en general. Entonces, como que, no sé, le pone un poco más de, de rating a esta wea, pero yo creo que es una manera penca de buscar rating, yo, yo ¿cachai? Yo creo que esta wea está planeada, weón, porque es muy raro, weón. Como dice el angelito, weón, anda, nadie hizo nada, güey. Weón. La wea sin Dios, ¿cachai? Mira, lo claro. peor de la wea es que es, es, es posible que haya estado maqueteado. Si sí, ¿Sí? son todos actores, pues, pues, los que están ahí. Entonces, no me compro ni el llanto, ni el enojo, ni nuevas nuevo. Son todos los culos que están trabajando en la industria, pues, pues. Sí, pues, obvio. Es como, puta, refloteemos esta weá de los Oscars porque la vea más gente nomás, pues, pues bueno, hagamos polémica, ¿cachai? Ahí tení cien no sé, claro, no, no, mil dólares. Ahí tení no claro. sé, Ahora el tema va a ser si le quitan el Oscar, porque si le quitan el Oscar, ahí claramente no está. Ah, pero va a seguir siendo, pero ah. sigue, sigue siendo arriba. La, hace una película donde sea mega protagonista como la de DiCaprio. Sí, tal vez no se merecía por esa película le había pasado el Oscar, sino tal vez por otras películas, y, y se lo va a ganar igual más adelante. Entonces, eh, si es Will Smith, no se, él no se va, no se va a ir a no se va a morir sin un Oscar. Puta sí, pues en Filadelfia yo nací, crecí, pues con goma además caligua que era feliz, pues, bueno. weón. Qué Oye, bien, bueno, el ¿vieron, el rap? Bueno, sí. vieron, vieron, o sea, yo, yo soy medio ñoño, pero vieron la, la rejunte de la del principal rap, no, está en HBO, creo bueno, que lo... está, sí. está terrible, sí. lindo, emotivo, bacán, sí. hermoso, weón, bueno, se lo recomiendo. En HBO está el, no sé cómo se llama, como los 30 años del principal rap, no me acuerdo si era ese número, eh, pero es la rejunte, weón, bueno, extraordinario, muy. ¿Hay, bien, un yo, no Hay un remake, esa sé yo. No, no conozco el remake, lo que sé es que Will Smith va a ser productor del de Principal Rap de una segunda parte o una segunda tanda pero un poquito menos, menos chistosa ¿Cachai? Que quiere armar él. Claro, que es como más, más real, así como con droga, sexy sí. rock sí. and roll, pues, bueno, porque la wea era family friendly totalmente por pues, el Principal Rap, Quiero pues, bueno. Es que era una sitcom de la época claro, también, pues, bueno. El Principal Rap no era, no era menor, pues bueno, era puto un weón que se tuvo que arrancar de Filadelfia por temas de pandillas, pues bueno o sea, no es menor la wea. Y Escucha, llega a la familia rica. Claro, una familia rica y, y con valores familiares. No se si la habían a los shows de Bill Cosby, pues, weón. Bueno, así... es que a mí me gustó, bueno, me gustaba porque en la época la veíamos, pero además de eso, me gustó el, el, el rejunte, me gustó saber cosas como ellos fueron creciendo, cómo se juntaban, cómo fue, cómo, por ejemplo... Eh, Las mujeres eran eran luchadoras afroamericanas, un par de ellas. Como el papá, que era el guatón. Eh, tío Bill? El tío Phil. Que, tío Phil, que es el que fallece él, fallece, él no está en la rejunte, pero además de eso, como todos hablan muy bien de él, como él le entregó valores. Como él, por ejemplo, decía, le dijo un par de veces a Will, sí, vos tenías un, un póster de Marco X, X en tu casa. ¿Vos sabéis quién es este culeado? ¿Habéis leído a alguien de este? ¿Vos sabéis lo que defendía? El no tío me... Phil le dijo, weón, bueno, si alguna vez tocan a tu señora, tenéis que defenderla, weón. <risa> <risa> Pero ahí está pero le dice en el capítulo 84, 84 le dijo igual, claro, en el 84 dijo en 30 años más vamos a pasar esto, era un viajero en el tiempo era un viajero en el tiempo defender a mi mujer dijo oye pégale oye, vamos, volvamos a Chile bueno, volvamos a Chile por favor, porque tenemos varias cosas que hablar de Chile después de este viaje en el tiempo eh, no sé si ustedes estuvieron mirando la semana eh, llevamos dos semanas ya de gobierno de Boric y de estuvo repente. Más tranqui, estuvo más tranqui, ¿no? Estuvo más tranqui, pasaron varias cosas interesantes, pero pega un telefonazo y dice conclave, Que conclave ¿Sí? y Angelito, que es una palabra que se usa en la iglesia y que la empezaron a utilizar en el gobierno. Yo escuché a Giorgio que les dijeron que era y la sacaron. Entonces pues, cambiaron el, el concepto de nos usaron más cónclave, ¿cachai? Bueno. Después, ¿Qué podía usar? La no me acuerdo cuál era lo que usaban, pero era como una es junta. Como una reunión ultra seria donde no sale nadie hasta, hasta que sale humo blanco, pues, huevón, no sabes cómo eso. Y es con clave, pues. Claro. Es clave, Obvio sí. que es con clave. Entonces, bueno, <risa> le dicen, le dicen esto y dice, bueno, juntémonos en el Cerro Castillo, algo que no había pasado, eh, entiendo, en ninguno de los gobiernos de la concentración a este nivel. O sea, con todos los ministros y además de eso, con los dos partidos gobernantes, con los, perdón, con los dos coaliciones gobernantes. Coaliciones las dos coaliciones sí. gobernantes entonces bien llamativo no sé si estuvieron mirándolo ustedes yo creo que, que es necesario que era necesario hacer una huella así ¿cachai? porque son tiempos bien adversos para el oficialismo pues bueno no se tienen todo en contra bueno tienen que juntarse coordinarse ponerse de acuerdo no sé si les funciona o no pues bueno porque salió los del PS los bueno diciendo no que, que que ciertos acuerdos como de de camaradería, de buena voluntad entre las coaliciones que están en el gobierno en este minuto, qué sé yo, pero yo no sé si esta weá, si, si esta wea funcione para eso, pero creo que es necesario que se haga, ¿cachai? Eh, eso, eso pienso, más allá de, de, de, de los pormenores no sé qué habrá pasado, creo que no quedó ninguna cagada, pues No bueno, hasta donde entiendo Ninguna cagada, ¿tú cachaste, Angelito, algo? Sí, sí, o sea estoy de acuerdo ahí con Yerko con porque fueron hartos temas los que se tocaron en en esta cumbre, la cumbre. Sí, en esta cumbre, ser conclave, eh, pero más que nada yo creo que fue como para alinear un poco los discursos, porque tal como decía la Carol Cariola, son tantas la, las personas que conforman esta, este gobierno que es súper difícil alinearlos a todos en un solo en una sola línea y justamente tiene un poco de relación con lo que yo les comentaba, les comentaba en el capítulo anterior, que, que esto de las comunicaciones internas en este tipo de organizaciones es súper difícil. Entonces, estas instancias son justamente para eso, para alinear y también para aprovechar de tocar otros, otros temas y cómo se van a referir a esos temas de manera externa. Yo creo que eso es, es básicamente, porque en el fondo lo que estaba pasando es que cada uno estaba estaba hablando lo que quería, justamente lo que pasó, por ejemplo, con las declaraciones que hicieron con respecto al quinto retiro, eh, el tema de las AFPs entonces eh, estaba pasando que ya todos estaban dando su opinión y, y no le estaban haciendo un gran favor a, a Boris en el poco tiempo que lleva. Sí, bien particular, hay una cosa que dice la Carol, que le dice a Howard dice, oye, pero la ropa sucia se lava en casa, ¿qué te piola? Claro, Pero, amigo, amigo, hay que fila, a, siempre hasta el amigo, final, en el equipo hay que cerrar fila. Usted que hace callado botas, le dice, a... que, que muy buena apodo tiene por Mirko, que si, le dice Alf, Mirko Macario le dice Alf, ¿qué onda? Escóndalo, <risa> no, se, no lo pueden mostrar. Pues, güey. <risa> <risa> no había cachado que le decía Alf. Güey. Le dice Alf, güey. escóndalo, a, escóndalo <risa> al Alf, por favor, <risa> viste que el Alf, no lo podía ver nadie. Entonces, escóndalo al alfa, por favor. Entonces, muy bien, Carol Cariola, y que le dice, oye, para, chanta un poco, la ropa azul ropa se la da en casa. Hay una palabra, una. yo estuve leyendo alguna información que decía que lo que más se repitió en la interna era básicamente acuerdo de silencio. O sea, cualquier weá, la acá adentro primero, antes que salga, salga. Dentro de eso, varias cosas eh, particulares, algunas diferencias entre los ministros y los subsecretarios. Todavía no, no, no nombraron los seremi. Porque, porque el embudo, el embudo deja, a, a más abajo, el embudo deja de ser tan embudo. Po. Entonces sí, se, se, se empieza a llenar de gente. O sea, 24 ministros, 50 eh, eh, eh, subsecretarios, creo que son un poco más, no me acuerdo el número, 30 y algo. Y después para abajo, eh, los, la seremía, y empiezan a llenar los cargos. Está muy compleja esa pasada. De hecho, el gobierno dijo que esperaran. Pero eso sirvió un poquito para aunar los criterios. Y algo que, lo que dice mucho Jackson, que necesitan primero... Unificar la conversa para saber por qué puntos van a pelear y cuáles van a ser las defensas. Sí, no, me parece necesario, Eso es súper importante que lo haga y es un, un buen signo, encuentro yo, que, esa, que haya pasado algo así, ¿cachai? Anda, sí. Habla bien. Yo no, cachaba Que no se hacían estas weas, porque es cierto eh, que, que tenía un, tení una colisión que te, está pegada con el grupo, pues bueno, entonces. No, pero grubo, justa, acuerde que el grupo es bueno. Con Steve Fix. Sí, sí. Están pegados con mocos <risa> Están pegados con moco Los hueones, no tienen historia juntos ¿Cachai? Muchos de ellos no se, no se tienen Buenas probablemente weón, ¿Cachai? No estuvieron juntos frente a la, a, la, a la dictadura militar Que eso aunó bastantes voluntades Durante la primera época de la concertación Y no solo la primera época, yo creo que incluso después ¿Cachai? Porque además hay que pensar Que no hubo mucho recambio generacional Durante la concertación pues, weón, ¿Cachai? O sea, eran los mismos hueones durante casi 30 años ¿Entre? No y, y, y no olvidar que el PS con el PPD no se llevan pues, bueno. mm. o sea, más, Por más que Pensemos que los dos son rojos Que levanta la bandera roja, no sé qué cosa Los locos no se llevan, no se llevan por convicción No se llevan por, por lealtades, No Ay, se confían no, no, no, no. Es que además el PPD no es un partido ideológico A diferencia del PS, pues, bueno, el PPD es un partido instrumental pues, bueno. PPD, PS, es El PS que, que, que todavía existe el PPD así A, uno, a mí me llama la atención ¿Qué mierda cree el PPD, weón? Jorge, bueno. chao, soneta PPD, pues, weón. Son, son la muñeca, vos, loco, ellos, ellos la mueren. Ahora, me llamó la atención durante la semana que estaban saliendo como todo este entuerto post Gualmá, eh, post, post eh, saliendo como de la pelea, de lo que había pasado, y se levanta una, una discusión de la izquierda contra el Poder Judicial, que yo creo que de ayer se queda un poquito callado. Que le dice al Poder Judicial que, que le dice que algo que sabes, ¿no? eso! sí por eso ¿Sí? Sí. ¿Cómo eso? <risa> que <era? risa> qué pasa, pero no era necesario la agua porque tuvieron que salir los magistrados a hablar, a decir que no era así. piensa que la agua es así, que dijo que si agarraba un niño rullo en la Condes no se lo iban preso, en cambio a uno en, en, en la pintana, así, ¿cachai? Pero bueno, era... A mí, de, más allá de que es verdad que a lo mejor, eh, desde cierta mirada, puede ser un error, como dices tú, a mí me gusta que esa agua se diga desde la institución, porque creo que nunca se ha dicho esa weá, o sea, nunca había visto una, una ministra eh, no, no, no, no prestándole el piso, digamos, a, la, a, la, a, lo, a los jueces, y, y creo que es una realidad que ya no aguantamos más, pues, Yo creo yo... que se reconozca eso desde la institucionalidad, por más que estoy de acuerdo contigo puede ser un error, porque te estáis tirando contra con, con, con un poder del Estado, pues, no del realmente. Del... Realmente. Si Estamos tratando de, de calmar el agua y sale disparando. Que no, unos sí, sí. Con las arriba ¿cacá? entonces creo que ahí se manda un, una caca y tiene que ver con lo que dice la angélica con esta uh, inteligencia comunicacional que tiene que tener el gobierno no era el momento de perder esta lucha ¿para qué? o sea la vaya a tener pero más encima ni siquiera lo está atacando directamente entonces creo que ahí se manda una caca y también tiene unos otros acuerdos con su subsecretario en la pasada por el viaje para o y una segunda instancia que no sé si ustedes miraron que viaja como por espera por esperar es la palabra por por, pera, por, pera. Por, el, por lactancia, porque, porque que está por la lactando. Está lactando y viaja al sur, no estoy seguro sí, su al sur, su hija viaja y su con esposo. su hija y su esposo, un avión de carabineros, y la derecha la, inter, la, la, la, la intercede, la, la interpela, ¿cachai? Porque viajó con el esposo. Ella sale argumentando y dice, guau, el mejor guau para cuidar mi guau es el loco, ¿cachai? Ajá. Todo bien. Pero ahí la salen, como también a sacar la cresta en esa pasada. Entonces, ¿por qué sí y por qué no la van a pegar? Eso lo tenemos sí, claro ¿no? ¿no? Claro. Si está, está hasta el hashtag. Es, ¿Cómo es? Isquia no, ¿La isquia no se la puede? ¿Cómo es que ah, no, la están atacando ahora? respecto a eso pienso que está súper bien que se naturalice que, la, que las mujeres que están en el gobierno y las que no están en el gobierno también son mamás, hueón, y tienen hueás domésticas. O sea, no... Había tanta gente enojada porque salían las ministras con su hijo, dando teta alguna, güey, o sea, para mí eso, cuatro que está bacán, que se normalice, güey, Cuatro que, que está bien, güey, no, Y además de eso, porque esta camada en particular de mujeres en el gobierno sigue siendo cuica, pero no es la mega cuica o la mega elite, es otra elite, una elite más cercana, y esa elite más cercana va con los cabros chicos colgando a todos lados, güey. Pues, no, y además cambian los protocolos, porque en el fondo ahí tú te das cuenta que hay un cambio en, en la manera de mirar esta wea, porque, porque en el fondo a lo mejor podrían haber estado antes en la misma situación, pero no hubieran ido con los cabros chicos, hubieran guardado el protocolo tradicional, ¿cachai? Pero el protocolo tradicional debe incorporar a mi juicio esta, estos elementos que son más bien propios de, la, de lo que les pasa a las mujeres, pues weón, bueno, y, y a los hombres también, o sea, tú no dejáis de ser papá o mamá porque estáis en el ministerio, pues bueno, ¿cachai? Y creo que es bueno que se le dé una... una de alguna manera que eso se tome en cuenta dentro de los protocolos. Pues, güey. O sea, y además de parece... eso, creo que también ahí es una nueva generación de políticos de una de otra élite que no están dispuestos a dejar que lo, los cabros chicos se críen con las nanas, al nivel de que estaban los demás, ¿cachai? Creo que también claro, es una. Que tiene, que ver, tiene que ver también, negro, yo creo, con, con la forma en que, en que este equipo se planteó generar la representatividad que las personas eh, bus, buscaban o buscan en este nuevo gobierno. ¿Cachai? Porque claramente anterior, las, las mujeres que anteriormente conformaban el gobierno al menos a mí no me representaban porque, o sea, yo a mis hijos los he criado yo, no tengo nana tampoco me gustaría tenerlo porque quiero ser partícipe de todos los procesos de mis hijos entonces yo creo que que esta presencia femenina que muestra cómo es realmente su vida por ejemplo, la isquia durante la campaña hacía en vivos dándole pechuga a su hija claro. Y eso anteriormente no hubiera pasado. O sea, imagínate que la discusión, que si era correcto que una mujer alimentara a su bebé en público con la pechuga ahí al aire, a mucha gente le molestaba. Fue bueno, o sea, es es que algo súper natural. Insólito, insólito. esta gente, bueno, todavía. Claro, siendo que es algo súper natural. Entonces, eh, yo creo que esta nueva camada, como le dices tú, eh, negro está trabajando en eso, en generar representatividad a través de la presencia o, o de la visibilización de estos lugares que son comunes dentro de los C3 eh, y que nunca se han mostrado. Al contrario, por ejemplo, las mujeres siempre hemos tenido que esconder a nuestros hijos para poder posicionarnos al interior de una organización. Claro. Entonces, Así por ejemplo, decir, si, tú estás, si tú estás en un cargo de liderazgo, eh, y no acudes, por ejemplo, a, a alguna reunión o algo porque tu hijo está enfermo, pucha, es mal visto. Entonces, que hoy en día estén incorporando este, esta línea que uno tiene como mujer y lo hagan parte de lo cotidiano, es parte, yo creo, que de esta figura de representatividad que está trabajando el gobierno, y así va a suceder con un montón de otras cosas. Por ejemplo, por lo mismo la isquia declara esto ante, ante estas personas, porque como tú dices, es algo que pasa, pero nadie lo dice. Nadie lo dice. Y por eso genera tanto, por eso genera tanto revuelo, porque son cosas que están ahí ocultas bajo la alfombra y que nadie es capaz de ponerlas en el tapete. Sí, ahora, dentro del de eh, concepto de la mirada, me acuerdo cuando firmaron los ministros, que andaban tres, cuatro, cinco niños dando vueltas, algunas guaguitas y otros más grandes, seis, siete años, paseándose, me parece claro. lo más grande del mundo ese momento, ¿cachai? O sea, el, me parecía un momento feliz, ¿cachai? Con niños, con, me parecía feliz la, el, el espacio. Es que la, es súper... Es lo que es, esa es la realidad. Y es claro, lo que claro. las mujeres siempre hemos querido, que se nos reconozca... Por, por lo que somos y por lo que, por lo que tenemos en nuestras vidas. Los hijos son parte de nuestras vidas, ¿cachai? ¿Cierto? Entonces es como insólito que se quiera eh, cercenar esa parte en nosotras. <ríe> como, bueno, esconder pues, se a la el tema de los hijos nunca ha sido bienvenido, pues, Entonces, claro. como, como además que también a nivel C3, no solamente en los ministerios, sino que los que trabajamos también... Es es vacante que hayan guardería, es vacante que, que se normalice el hecho de que tú eres papá o eres mamá y tenéis que cuidar. Y sobre todo yo creo que por un tema de plasticidad, roles de género, es importante también que los hombres se incorporen a esa guarda del símbolo, ¿cachai? Primero, porque en el fondo también a los hombres no le, tampoco tienen la, la posibilidad de, de hacerlo, ¿cachai? Entonces creo que, bueno, a mí, a mí me parece bien. Y lo otro... Que, no, no, que, que me gusta harto a propósito de Luis Casiche, es el tema de la de, dentro de eso mismo, es el tema de lo que dijo con respecto al perjudicial. ¿cachai? Creo que es parte un poco de lo mismo. ¿Cachai? Ir transparentando ciertas cosas que se normalizaron y que, y, que no son, y que no deberían ser normales. ¿Cachai? No puede ser normal bueno, que, que te traten de una manera los pacos acá y que te traten de otra manera arriba. ¿Cachai? Esa no está bien. ¿cachai? y genera problemas institucional enormes si los canadineros, bueno, una institución que está en el suelo en este minuto, ¿cachai? y probablemente esté en el suelo bastante tiempo más, ¿cachai? Sí, bueno, sí. es mucho oye, dentro de todo esto mujeres empoderadas, mujeres poderosas, mujeres ahí en el, en el, en el gobierno de repente sale en la semana que una se las empluma agarra <risa> 950 lucas va y se compra un pasaje. En efectivo. Para, en efectivo. Para tres minutos antes de que salga su, su sentencia. Pac, vámonos a Ámsterdam. Un país que particularmente, Países Bajos, que no tiene convenio de extradición con Chile. Interesante, asesorada, asesorada, porque le dieron cinco años y un día de presidio efectivo en Chilito. ¿La vieron o no cuando se le emplumó la, a la... Es una mujer de empuera, po, weón. <ríe> de en De Karen rojo se puede decir cualquier cosa, pero no que no empuera, weón. <ríe> ¿Me como en weón. Como el video que anda circulando, ¿han visto ese video de la cara en rojo que anda circulando cuando recién asumió la alcaldía? No. Donde está, bueno, está muy emocionada, ella llorando y recibe una llamada de piñera. Y le dice algo así como sí, con esfuerzo, uno llega a donde quiere, una cosa así. Todo lo aprendí de usted, presidente. <ríe> Que, te... Te... esa, pi... ¿esa pi... ¿No piñera o la la es no no a piñera a piñera dice que... el presidente sí de ah, no unas volteretas políticas también entre medios gigantes pues O sea, la na... al final salió te acordás apoyando a Guillermo weón. Sí. Al... lo apoyó pero también era pro, pro derecha eh... estuvo vinculada, bueno ustedes cacharon por qué la por qué la vieron el tema ¿De por qué la tira empresa sí, plata que era para otra cosa en la campaña, pero fueron 24 palos, 26 palos, una guayacina. ¿Cuál es poca plata? Tengo entendido una que mala. ella lo que hizo fue contratar una asesoría comunicacional, creo, pero para motivos, para fines personales. ¿Para la campaña? Plata del municipio. Entonces, eh, yo encuentro que es nada de plata en comparación, por ejemplo, a otros fraudes que existen actualmente y... En el fondo. Yo también, creo que igual ha hecho la persecución. Esta mina fue un chivo expiatorio también, onda, para pa, pa un poco salvar a la clase política y decir, oye, ahí igual estamos sancionando gente, pues weón, ¿cachai? Eh, puta, porque Lavin solo tiene 7 mil millones de pesos, weón, en boletas raras, pues weón, ¿cachai? Ah. Y no le, no le sale ni por curado, pues, porque sea, no le no, no sale ni por curado. No solo, no solo la DIN, la Matei tiene problemas, Jado en algún minuto. Lo, la Cátedra lo, la, la, la, la, la, la Reginato, eh, la Narco El, el alcalde de Vitacura, creo, no me acuerdo cómo ah, se llamaba. Ah, el de los Arnechea, claro. mm. acuerde que también el, el, ¿cómo se llama el gobernador de Santiago en un minuto? Que era Guevara, Guevara este que también ah, era... Ah, claro, también. Recuerden los PS con Elizalde ahí como manejando todas las redes, con eh, San Ramón, y esa pasada, ¿cachai?, con la narco, sí, con no los narco, la narco era, política. No. Entonces, eh, como dice el Yerko, yo también creo, Karen Rojo, Rojo sin apellido político histórico, eh, sí. po, a mi, no amiga de nadie. lejos. ¿Ah? No era nadie, pues no tenía familia, como dicen los buenos de la cosa nuestra. Puta. Amiga, amiga, amiga ah. de lejos buena buena ¿cómo están? Codiándose ahí un rato, pero no, no te codiáis con nadie, vos pues te codiáis de mentira, vos. Ah, ¿Cachai? Y, y, no y de repente de... te cae la guillotina, ¿no? Pues, te... o ¿Se acuerdan una que era la secretaria de la UI, que era la negra? Ah, la negra tatuada. Sí, la no. negra tatuada. Sí, que también mamá, pues, pues, que tiene unas de denuncias de la con de la, de la UI, con la forma y todo, y tampoco tenía... Sabía todo, pero no tenía parentesco, entonces en algún minuto le pusieron la guillotina, ¿no? Pues, sí No soy nadie. Y como, y como dice Yerko, y como lo dicen en La Cosa Nostra, pero más aún como lo dicen en El Padrino, ¿cachai? Si no tenéis familia, no soy nadie. Sí, como lo dije, que así, ché, pues, weón, serís cara en rojo, te hay en cana, pues, weón, pero serís ah. la no, pues, weón, ¿cachai? O sea, es así. Sí, ah. ahora lo, la particularidad es que se alcanza a ir, se alcanza a arrancar, se junta su, su palito, porque claro, a, a mí me cae de esa condena, no tengo el palo para virarme. Así de una, y los 5 millones, 10 millones, 30 millones para vivir en Ámsterdam, pues, weón, ¿cachai? Y además mm -hmm. de eso, eh, la posibilidad de, de poder irme el día que me van a sentenciar. O sea, no, acepten... Alguien le tiene que haber dicho, bueno, alguien tiene... O sea... O sea, tienen que haber asesorado sus abogados, igual los abogados de, entienden cómo funciona y cuáles son los posibles escenarios que podía tener el dictamen. Entonces yo creo que le dijeron, mira, ¿sabes qué? En el peor de los casos te va a pasar esto. Oye, vergüenza. Me no, me no tengo nada más que decir que vergüenza. Pero bueno, bueno, vergüenza, vergüenza. Vergüenza, sí, pues yo espero que caigan más weones nomás, porque me alata que solamente caiga acá en rojo por una wea tan chica, además. ¿La sí, a mí ¿Qué es razón? mala es que sí. claro, porque no le mandaron una clase de ética, weón. Que esa bueno, Claro, salga. sí, pues weón. Oh, Qué mal, malditos ladrones, loco. Estamos malditos tapados. Ladrones, <ríe> weón. Sí, weón. <ríe> malditos ladrones. Y esto lo vamos a estar hablando hasta la eternidad. Solamente quiero hacer un alcance, un paréntesis. No se vieron que en Perú al, al presidente lo, lo van a, tal vez lo quieren destituir. Está. Es a, a el... si que los peruanos son ¿También? cosas serias. Po. En ese aspecto, los peruanos son cosas serias. Pero, ¿sabes por qué? Bueno, ahí hay varias lecturas. Son cosas serias primero porque su estado sí. político es bien eh, mezclado, no tienen fuerzas políticas tan definitorias Que similar a Argentina, hay 800 eh, partidos, ¿cachai? Y no hay fuerzas tan, eh, tan poderosas. Pero además de eso, la plata corre mucho, sobre todo con el gas. Ellos tienen mucho gas, ¿cachai? Y en esa pasada entonces lo, tal vez lo sea como el séptimo de los últimos 10 años, no sé, no me acuerdo el número la verdad, pero era... Puta, sí, no, no, sí, está la cagada en, en Perú con los expresidentes, pues, bueno de hecho uno sí. se mató, ¿cachaste? Bueno? No, ¿Cómo oh, se llama oh, el que oh, se, oh. se mató? No me acuerdo cómo se llama el que se mató, weón, bueno, pero... A ver. Eh, bueno, hay que a ver. el rojo podría matarse también, pues, bueno oye, en todo caso, tú cachai que se fue pero ya, sí, si, ya por, solo por el hecho de irse, ya son 20, 20 años, pues, weón. Bueno, ¿cachai? Ah, no, se lo sabía Sí, sí. Como que se multiplica la, la, la sentencia pues weón. entonces probablemente no vuelva a Chile, weón, quién sabe sabe hasta la, o sea ¿no? abuelita no, nunca más no, pues ya no la, no, a la, a va a estar ahí en Amsterdam, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, oye Walter la, Walter, la, Walter, la, la, la, que la, la, la, la, la, Alan García el que se, el que Alan se García, pues la, la, la, la, Alan García, sí. pues, sí. la, la, la, la, la, grande la, no? uno, sí, uno grandote sí. oye bueno tenemos la, uno de la, Castillo la, la, la, la, no sé si vieron la marcha de los estudiantes. Bueno, mañana es Ay, Día es. del Joven Combatiente, una, wow. una fecha insigne viene bien, bien pileagudo, el tema de la semana pasada hubo un accidente grande ahí en, en la Plaza de la dignidad donde un, una persona que iba escapando de los pacos se azota la cabeza cuando lo quieren pillar, y eh, le cae fuerte al gobierno, empieza a llevar la cara con eso, y de contraparte, en la semana un paco dispara a unos cabros que le están pegando. Salió el video, ¿vieron, ¿vieron el video nuevo? Cuando no. le están pegando. No, yo no vi nada. Ah. No, no, yo no, no lo vi. Día, ah, a ver, mientras yo lo busco. Denme, denme un segundo, porque yo lo yo, vi. No lo puedo comentar porque no lo vi, güey <risa> No, no, pero, pero no, Ahora, lo que yo, igual, yo, que no lo, lo que yo leí, Lo que yo leí es que. Eh, el carabinero supuestamente estaba dirigiendo el tránsito corríjame si te equivoco ah? y que justo llegó a esta turba como a atacarlo, que según lo que él declara eran entre 15 a 20 personas y que por eso él en defensa propia disparó al suelo y que ahí como de rebote le llegó el disparo al estudiante y que esta versión había sido ratificada por el mismo estudiante ya. eso fue lo que yo leí entonces está bien, por pues, ¿sí en Por eso lo no había no habían como. Lo, no lo absolvieron, pero lo dejaron en estado. No recuerdo cuál es. Ya. Lo so pero no, no dejaron libre. Lo sobresalieron, ¿sí? no, no estaba, no estaba sí. puede ser, ¿no? No, no, no. no. O sea, tenía, estaba en prisión preventiva y lo, de, lo soltaron de la prisión preventiva, ¿cachai? No. Eh, porque, bueno, se liberan los audios. El buen cuenta que lo están atacando. Eh, claro. Carabinero, como que, le, como que le cree en esa pasada. Yo soy. Siempre soy en contra de los pagos. Pero sí creo que tiene razón cuando le están pegando. Vi el video y claro, hay seis no son 15, son como seis logos que le están sacando no la cresta no sé. y el. No, cabrón. no entonces, ¿Cachai? Bueno. Sí, cabrón. Ahora tal vez la forma de disparar no sé ahí podría haber sido ¿cachai? distinto. Sí, es que igual los carabineros eso están protocolizado. o sea ellos pueden usar su arma para defender, si me parece bien, pues bueno, o sea si para eso tienen armas, si no mejor no les di nada, pues weón. dale un gaspimiento y una y una y una luma nomás, pues weón. ¿Cachai? Sí, un Pero, segundo ¿no? lo estoy buscando. Pero no he visto el video, así que no, no cacho bien que... Igual el video se ve más o menos, no más todo, pero... <coughs> pero zafa, cacho aquí está. Oye, ¿y, qué, ¿qué pasó con esos estudiantes que fueron que les pegaron unos, de, unos ambulantes, güey? ¿Qué, ¿Qué pasó ah, ahí? Ay, ah, ah, es, que, es que no sé si tú has ido al metro ahí en Estación Central, ahora último, es como... No, sí, no. ah, sí, Abajo es, ese, es Santiago, en versa, Pursa, Pursa, Pursa, Pursa. sí, pero completamente tomada la estación, entonces creo que les cerraron la estación de metro. Por la marcha justamente de los estudiantes, y ahí quedó la escoba, porque los, las personas que tienen ahí su, su una, es negocio, una mafia, es una mafia, una mafia claro, eh, les empezó a pegar a los estudiantes y dejó la escoba. O sea, porque o oscrito, sea la relación ¿verdad? con esa amenaza que, que salió de la masacre. Oye, ¿ya habían como amigos de los Paco? ¿Hay una wea así o no? ¿En aquí de sí, pero el... no hay ¿Y relaciones públicas. Algunos de estos guanes con los Pacos. Sí, bueno, bueno, espérate, espérate, ya comento. Estoy buscando el video. Dame un segundo, dame un segundo. Ay, ¿cómo está? En todos lados ya no lo puedo encontrar, loco. Bueno, pero Filo, no importa. Se da lo mismo. Si, si lo viste... ¿Tú lo viste, Angelito, no, el video? Sí, creo que algo vi, pero sí. esta, se veía como lejana igual la imagen donde le estaban pegando no. al Paco. Sí, pues igual, las es cámaras que no no no. están tan claras, pues, weón. Hoy si las cámaras 4K, todos los tenemos bacanes teléfonos y no tenemos no. nunca ninguna imagen buena. Igual que los omni. Es pues, verdad, weón. esa weón. Estamos tapados, <risas> estamos tapados en cámara y ni una omnidescente nunca, weón. ¿Cachai? Espérate, espérate, espérate. Espérate, vamos a buscar esto. Hoy me está hablando Dios. ¿Le habló Dios también a ustedes? <susurra> Oye, mientras buscáis la hueá, podemos, podemos hablar de nuestros oficiadores, pues, hueón. Sí. Oye, cabros, aquí, aquí a Lonquén siempre con nosotros, hueón. Aquí está nuestro... ¿Qué, qué pasó? Sí, aquí a con la Lonquén, con los cabros de... de ahí en el Fiesta, Biodío, pueden ir a buscar. Esta miel está estupenda, hueón. Creo que ahora ya está... Creo que ya tienen multiflotal, pero no estoy seguro, hueón. Así que para todos los que necesiten miel, aquí tienen... Apico para Lalonquén para los amigos, ¿Estáis? Uy, no tengo acá libros de Aurevisiones, por ni, ni alguno, ¿no? Tengo acá uno, mira, aquí está en el video, a ver, un, un segundo. Hoy tenemos Aurevisiones y los chiquillos de Apico y el Claudio. Te cuento que la semana pasada comentaron cinco amigos ahí en el, en el post y con ellos vamos a tirar un libro de regalo. Así que estos días dentro sí. ahí a la red les vamos a tirar un, un, un librito de ¿Qué regalo. ¿Qué libro vamos a regalar? Eh, sí, voy a compartir al toque de la pantalla, solo espero un segundo. <risa> eh, estoy haciendo como 10 a la vez, pero es me cabro. No, el esquelito se cayó, qué guapo pasó. Ahí está el esquelito, buena. Oye. Oye, Dios nos, Dios nos dice que estáis hablando de más. <risa> ya, espérate, aquí va. Ya todo bien, dame un segundo. Eh. Aquí lo tengo, ya, mira, aquí voy a mostrar un de video que salió en TVN, ¿están viendo mi pantalla ya? Sí, pero no es TVN, es T13. Ah, perdón, T13, sí, ahí va, mira. Ah, me, me está, calma, que lo tiré mal esto, ya lo tiré sin audio. Ah, mira, sí. se paró la señal en línea. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Ya volvimos, estamos en línea, seguimos en línea ya nos quedan 10 minutos de programa esto siempre se hace rápido y tenemos tres temas que ahora todavía ahí, y tenemos los que, repartan, así que nos olviden de eso tenemos igual una mega, tenemos una mega nominada yo lo sé oye pero escucho como con eco sí porque ya sabes ya sabes y recuerda que esto está saliendo lo que está diciendo y ahora vamos a tirar mi pantalla dame un segundo vamos a tirar mi pantalla Ahí se ve mi pantalla, ¿no, cabrón? No veo tu pantalla, veo... Ahí sí. ¿Sí, la ves? Sí. Ya. Hoy oh, no sé si está con la... Oh, Uy, está bien difícil, hermano. <risa> Oye, pero estamos saliendo, ¿no? Uy, la <risa> van a cagar, güey. ¿No compartamos video, güey? No compartamos video, güey. No sale bien. <risa> Hay que ensayarlo. Estamos en vivo todo el rato ayer con que estoy hablando Oye, ¿lo ven? ¿Ven mi pantalla en este minuto? Sí, la veo Ahí va el videito entonces Es en este contexto de riesgo para su integridad que el efectivo asegura dispara su arma de servicio en una oportunidad Estaba con dos colegas más pero no, no, lo logre, no lo logré visualizar debido a que entre 15... 20 personas me estaban agrediendo en el suelo, entonces lo único que se me pasó por la mente que tenía que salir de me quitaron el bastón retráctil, la gorra y lo único que tenía en mi poder era el armamento. El carabinero pertenece a la sección de control de tránsito y la mañana del viernes, durante la primera marcha del año convocada por la conf. ¿Se era? era, no? Yo escucho con eco, güey. Yo y la web, pero escucho con eco, güey. Yerko, cada vez que escuchas con eco es porque el Fox tiene abierto el micrófono. Solo, solo te lo digo en vivo porque es así. Ah, ya, bacán. <risa> Oye, ¿vieron, ¿vieron el momento, <risa> no? Sí. ¿Vieron el momento? Ahora, ahora me quedan más dudas. Porque yo entendí que él, cuando estaba en el suelo, había disparado. Eh, no le, pegó, le creo que es cuando va, pero percuta varias veces el, el, el tema. Me parece tremendo cómo se, cómo se está dando eso y creo también se lleve una cagada gigante para el gobierno hoy día que él haya avaliado a, a un estudiante por manifestarse. Ahora por manifestarse pegarlo, yo entiendo el, con, el sí, contexto. O sea, no fue por manifestarse propiamente tal, pues weón. Yo creo que ah, bueno. él estaba defendiendo eso weón. O sea, yo encuentro que estaba defendiendo. no sé, puta, uno lo cacha bien la wea así como. Como tú decís, pues, no hay cámaras buenas cuando se necesitan, wey, pero, pero por lo que caché ahí habían como varios güeyones pegándolas locos. Así, no, no, no sé. Ahora, si es? él pertenece a este, a este departamento del tránsito, tampoco es que hubiera estado eh, reprimiendo la manifestación. No, seguro. O sea, porque además de eso se ve que está vestido con tránsito, no está vestido de choque. Cachai, ahora claro, cuando andáis en la turba, cuando andáis, quieres pitearte los pacos da lo mismo si está de verde le pegan a cualquiera de verde nomás. Cachai da lo mismo si, si te veo con bototo sin bototo. Los que andan con bototo andan en la pelea dura. Ahora me parece terrible que pase, que siga pasando y que, y que genere todavía más conflicto con lo que tiene hoy el gobierno. Me parece complicadísimo y más aún con lo que tú contabas, Angelito, sobre lo que pasó en Estación Central con toda esta gente que le sale a pegar a los estudiantes, que fue una locura. Yo vi unos videos, una locura. El, el, mm. el, el que el la es, pucha, es, este río, es tremendo, es tremendo porque tal como decía Jerko, son verdaderas mafias que están ahí operando en esa zona. O sea, ¿cuándo se había visto en el metro una mm. persona instalada, casi con falta que pongan los toldos, así como las ferias mm. navideñas de fin de año? así o, Además, sea, es que bien estación para... de... o sea, tú ni siquiera puedes pasar, y tú sabes que Estación Central igual es un lugar de bastante... Mm de bastante tránsito porque está la estación, justamente, Entonces, hay gente constantemente pasando por ese lugar y de verdad no hay ni siquiera un espacio para poder caminar. Sí, ahora bueno, dentro de eso, ¿cuándo empieza a quedar la cagada en los metros con, después del, o sea, en el estallido? Eh, y después que la gente empieza post pandemia a buscar vender pues o sea, recuerda lo que pasó en Puente eh, se empiezan a llenar, toda la gente empieza a vender algo no, compra pero, cosas para vender sea, algo y, te digo que claro, lo que pasa en Puente no nada con, en comparación con lo que hay en la estación no, central no, lo que pero, hay, pero hay, menos acá en Puente tú ves en los carros que la gente anda ofreciendo cosas o canta o hace su show, pero en la estación central de verdad es como que hubieran instalado no, sí, sí, sí. locales. Sí, lo, lo, lo que quiero decir es que dentro de eso empieza a ir a la gente a vender ahí porque también habían previo previo al estallido, y se transforma en una mafia, hoy día les cobran una, una mensualidad por ocupar el espacio con claro, los locos, pero, lo cobran el, los locos más el lugar, claro. sí. Entonces, sigue siendo calleja... Ahora, en, en los locales, en las ferias, igual es un tema sensible la ubicación que tú tienes en el claro. espacio. Claro. Entonces, Porque hay lugares que venden más que otros, obvio. Claro, claro, entonces tú, no es que tú puedas llegar y colocarte en el lugar que tú quieras, si llegas más temprano a este lugar está vacío, me coloco, no. No, no pues, es así. O sea. No, no, es que es no, la ley de la calle, pero va a estar es, es, circular la mafia ahí, pues bueno, si es que los pacos tienen que hacer, su, o sea, paco, investigaciones, no sé quiénes, tienen que hacer su trabajo, pues bueno, no puede ser que, que Santiago completo está transformado en un persa, pues bueno, si está la cagada en Santiago, weón. Pues. Además, bueno. le las así, Hasler, igual como que no hacen cosas como para pa sacar a los ambulantes, ¿cachai? Porque en el fondo, puta, es un gobierno un gobierno... Comunal que es comunista se supone que apoya ese tipo de cosas pero en general son puras mafias las que están ahí mafias extranjeras hay que decirlo también ¿caché? entonces puta no como las pelotas la acción que tomaron fue que la mostraron eh, la mostraron y fue así como televisada que llegaron los pacos y le sacaron los toldos así como que le rompieron los toldos a estas personas sí, que sí. supuestamente cobraban no sé cuánto era que cobraban cuatro millones de pesos por el lugar sí, por, por el espacio 4, el espacio, millones claro, pesos. Se... 4 millones de pesos me millones? estoy poniendo. no, me de me verdad cacho. bueno, es que espérate, Entonces, espérate. So, se solo... hizo un operativo donde se les botó todos los toldos, y un toldo ¿cuánto vale? un toldo 30 lucas 40 lucas a los 4 millones que cobran o sea, no es nada, Pues te compro cuántos toldos Oye, esto, según, según la información que hay solo porque hay que decirlo, las mafias más potentes y más grandes son las chilenas, en la zona ah, ¿sí? porque, ah no, canchadas sí. Sí, pues. Hay mafias extranjeras que son las que están peleando el poder de los espacios. En Estación Central hace un par de semanas mataron a un, a un loco que era el cabecilla de una esta mafia que incluso llegó a amenazar a los pagos con un cuchillo y no le hicieron nada, con un sable. Con un sable en esa pasada. Que era chileno. Y las mafias más, de manipulación más fuertes en la zona son nacionales aún. No sé si se van a cambiar. Pero aún son nacionales las que están ahí moviéndola. Ahora, en esa jugada de esta mafia extranjera, de la pelea por los espacios, no solamente por el, por el espacio, o sea, son territorios súper grandes. Abarcan no solamente el interior del metro, sino abarcan afuera, abarcan distintos Ay. puntos. O sea, la mafia es gigante, porque además de eso debe dar mucho dinero. Hay un chino también que comentaba una de estas weas, me acuerdo, también salió en las noticias. Oh, tremendo. Oye, cabro, 22 horas, estamos ya en la pitilla, queda poquito, nos queda la pasada. ¿El quinto retiro? ¿Qué pasa con el quinto retiro? ¿Va a haber quinto retiro, no? Quinto retiro. Yo tengo pensar, mi, mi sentimiento en contra en el quinto retiro. A ver, ¿qué sucede con el quinto? <risa> yo, yo, o sea, yo digo que sí, ya, feliz al quinto retiro, pero después me pongo a pensar en, en lo que va a generar eh, la inyección de más dinero al mercado, y porque me da un poco de susto porque el coste de la vida está cada vez más caro. <risa> Entonces... Eso me... Me, es culpa de los retiros porque la inflación está claro. a nivel nacional, a nivel mundial, hay países que no han retirado plata y están con la inflación peor que nosotros. Sí, pero igual vaya a contribuir con un granito de arena eso. O sea, yo aquí, por que... ejemplo, no sé, yo el otro día quedé impactado porque, por ejemplo, escuchaba yo en las noticias hoy día que el precio del aceite, por ejemplo, había subido eh, significativamente y yo el otro día fui a comprar un litro de aceite... Y subió como 600 pesos Caraca, <ríe> ¿sabes? Más cara, impactante <ríe> o sea decían que las sopaipillas ahora las vendían dos en lucas <ríe> o sea no yo compré dos cincuenta hace un rato Dos pero, en lucas las sopaipillas sopa pero antes cuánto costaba es yo que eso no fue no. con el 50, antiguo. Bro. los últimos aceites que quedaban negros para subir no dos cincuenta yo la compré hace poco así que no sé si están todavía quizás hayan chicureo <risas> <yo lo> <risas> Oye, pero Jerko, ¿tú qué decir del quinto? No, o sea, yo encuentro que si nunca me han gustado los retiros, son malas políticas en general pues bueno, o sea, eran necesarios en el gobierno anterior y bueno, ahora no sé, pues depende de lo que hagan porque tampoco sé muy bien cuáles son los planes para pa que la pero gente... No lo, tienen, haga... no lo tienen todavía, no lo tienen no. Pero por otro lado, igual los que van a retirar son los buenos que tienen más plata también nomás. Y, y, pero más allá del retiro en sí mismo, lo que lo que me, me, me provoca problemas es que, a ver, el gobierno tiene una postura respecto a esto y creo que no le han cumplido bien los diputados relacionados con el gobierno ni con la ex concertación respecto al mismo tema, ¿cachai? O sea, Entonces, si el gobierno no quiere hacer retiro, lo, lo, lo, lo, los diputados deberían cuadrarse, pues, bueno, ¿cachai? Bueno, para eso fue la reunión en el Castillo. Claro, a mí, a mí esa weá me, me, me, me alada, que no se cuadren, que no se pongan de acuerdo eh, los diputados y, y hace bastante tiempo ya sabemos que estos hueones no están ahí por nosotros, sino que están ahí por ellos mismos y saben que una medida populista como esta les va tal vez, piensan ellos, les va a dar más rédito en términos políticos o electorales, pero no sé, yo creo que, que yo no estoy de acuerdo con los, nunca he estado de acuerdo con los retiros, o sea no estoy de acuerdo con la FP para nada, creo que se acaben y toda la weá, pero pero considero que son malas políticas públicas en general, o sea, empobrecir más a la gente, ¿no? ¿Cachai? Y, y yo espero que no, que, que, que, o sea, yo quiero que el gobierno haga lo que, lo que quiere hacer, weón, y no quede en retiro y creo que, que para allá tiene que ir la weá nomás, pues, weón, no, no me gusta que, que salgan voces, porque esta cuestión desde la derecha hasta la izquierda, weón, han salido como, como apoyando el quinto retiro, pues, weón, ¿cachai? Eh, pero al final los únicos que pierden con el retiro eh, somos nosotros, ¿por qué? porque los weones que tienen educación financiera los cuicos, sacan, o sea, los que están en AFP sacan su plata, la administran mejor pero las sí, personas como sí, no, la no la tienen ni idea, no sabemos no, o sea, sacamos la plata y la gastamos wea. ¿cachai? Gastamos, claro. y te compras algo que se te, te gastas más todavía, un auto, alguna hueá así como que todavía no está nada. Nada. Sí, una que, que, que va muriendo dentro de eso, Alinco que estuvo en el palacio que es PPD. Eh, salió del árbol de Cerro Castillo y creo que fue el más discolo de la web porque dijo que le iba a seguir con el quinto retiro ¿Cachai? no entendió nada <risa> bueno y la Pamela, y la Pamela Gilles que le da como bombo en caja yo no sé de qué lado es la Pamela igual hace rato yo no no sé es, que... es, cuica nomás, es cuica nada más no bueno. necesita ni una wea no necesita, no necesita AFP esa no tiene plata weon, no, no... y aparte la Pamela es más cuica que todos los cuicos porque es cuica de real. Es cuica Desde de verdad, ah, pues, güey. Bueno. Esa, esa buena rodea a todo el mundo allá sí puede, pues, güey. Bueno. Si sí, tiene. Sí. Sí. La primera la... ¿no? no retiro. La buena tiene una cruzada ahí en, en contra sí. de, de la FP de, de esa manera, pues yo creo que todo el mundo está en contra de la FP en este minuto, pero, pero la, la, la estrategia. O sea, Pamela Gil nunca, nunca no, le importa una raja a la FP a ella misma, ¿cachai? La usa como plataforma política, nomás creo yo. Oye, ¿cachai? ¿Cuántos años, en teoría? ¿Vendría el cambio de la, de la FP? ¿Cuánto se estima? No sé, pero harto debe ser, pues, weón, no sé. Lo mínimo, lo mínimo son 30 años más, si es que la eliminan. Ah, no, sí, la sí, es, es harto, es harto. 30, 40 años más, todavía vamos a estar con la... 30 años por lo menos vamos a estar con la FP, aunque digamos que la vamos a eliminar ahora. Y además ¿No? en algún minuto de transición tiene que estar, la gente decida si quiere la FP o quiere otra cosa. Sí. Tal como se supone que pasó cuando instauraron la FP, pues. Y fue una presión enorme, mediática, para que la gente se cambiara, pero no te, no te pueden cambiar así de manera unilateral sin que tú estés de acuerdo, ¿cachai? Entonces, entonces, claro, ahí yo creo que la, la, hay, hay harto ahí que, que, que... O sea, no es tan fácil, pues si una weá... Está, es, un, es un tinglado muy asqueroso el de la fp está muy difícil de sacarlo de encima, weón. Pero hay que sí, es que sacárselo de encima, aunque sea en 30 años, pues, weón. ¿Cachai si la weá no, no, no puede seguir, pues, weón? Oye, ya nos queda poquito, pasamos la horita. Tenemos dos cositas más que hablar, creo. Una cosa que el Angelito estuvimos conversando ahí, el incendio de la papelera. ¿Lo viste tú, Angelito? Yo no vi nada. Oye, yo tengo una teoría al respecto. A, a, no ver, mejor van a que... cuéntanos, Pero cuéntanos qué pasó, yo, Ya, bueno. Hubo un incendio de la papelera, había mucho humo, etcétera. Llegaron los bomberos, sí. supuestamente lo apagaron en muy poco sí. tiempo. Y no hubo ningún lesionado, todo bien. El tema es que yo pasé como 10 minutos después de que pasó esto. Y yo te juro que no había nada. O sea, yo vi un par de autos estacionados afuera y no había nada más. Y el video que está circulando, donde se ven las llamas saliendo por los tubos, ha sido una cuestión, pero muy apocalíptica. Yo me imaginé así casi a esta gente adentro encerrada, porque de verdad era un video muy muy heavy. Y yo pasé por fuera y no había nada. ¿Y cuál es la yo teoría? De verdad dudé. Ah, yo dudé, yo dudé de que fuera real. ¿Cuál es la teoría? Eso que no era real. Aparte, que lo que me llamó la atención es que había solamente un video circulando. No, no sé más videos. Yo vi más. Pero. Sí, pero también, ya, yo vi uno solo. No, no vi más, pero. ¿Tú crees que esto lo hizo Will Smith con Hollywood? No, yo creo que lo hizo el dueño de la papelera porque lo estaban acusando. No me acuerdo de qué cosa. A su nieto. El dueño, era, el dueño de Medio Chile. Con el dueño de Medio ¿Ah? Chile. El dueño de Medio Chile. Los mate. No, pero su nieto. Su nieto estaba haciendo algo con unos terrenos irregulares. Eh, no recuerdo quería, bien. ¿no? Quiere, ¿No? Quería. quería Quiere, perdón, no quería, quiere construir en una zona en el sur de Chile donde está prohibido construir. Ah, sí, eso. Eso es, eso. El, el nieto de los mates. No, no sé qué. El nieto, sí. el nieto del mate original. El bisnieto del mate que le, que le regalaron los bosques y le regalaron la mano de obra y le regalaron las plantaciones en el sur. Y que después dice que con mucho esfuerzo él construyó su fortuna. Así que no, pues bueno. Así sí, que no, pues no, weón. Bueno, bueno o sea, si toda nuestra sí. líder una manga de ladrones, weón. No hay nada que hacer ahí, güey. Bueno. Yo vi lo del incendio... No, no, de verdad me duda. no yo sí. vi lo del incendio, eh, fue interno, se incendió una máquina al interior y, y se incendiaron papeles. No fue contaminante, no cerraron los colegios, no cerraron nada en la zona, eh, no suspendieron uh -huh. nada. Eh, pero nada, en, en el 2006 o 2004 me acuerdo que hubo una, una eh, no sé si recuerdan ustedes, yo que era chimolsa, que se quema. Y que a la cagada en Puente Alto, que yo negro todo Puente Alto. Que se fue la pluma de pues, weón, era puro plástico, pues, weón. Sí, eso fue. ese me acuerdo de ese incendio grande, y ahora fue este, este que pasó. Oye, cerrando, 10-10 de la noche, eh, les propongo que den sus nominado a los Carepaltas. O nominado. La cara en rojo, pues, weón, obvio. Sí, unánime, unánime. Ganó huevón. Pues, Hoy no, la cara en rojo o el Israel que vuelve a Chile después Oye, de no, y están con, con un programa, <risas> con un programa de televisión Mauricio con un Israel. programa Nada, no, de opinión. Israel es mi caravalta. Hola, oh, cago. No, está mago. yendo en Israel, huevón, con su eh, no, está con viendo de... la gente por lo menos. Sí, voy a estar con un par de huevones conocidos y además de eso sí. eh, está haciendo comentarios, ya ya metió la cuchara como en, como en el fútbol, haciendo comentarios insidiosos, dejando como los datitos culeados que solo él maneja. Un manipulador culeo está a favor de mierda, ¿no? nada más. Estamos mal, weón. No puede Muy caro, cuánto va a volver así como en gloria. He vuelto en gloria y majestad y tengo hasta un programa y puedo decir lo que quiera. El país sin memoria, weón. La caga. Está claro weón. como sale Israel en la tele, weón. Ese weón. Por la... Un programa deportivo. Programa deportivo. Y me la acuerdo que weón me estáis diciendo, po, weón, no sí, sea... Sí, lo... O sea, por lo menos sí, han salido y... varios comentarios de él. Porque Mauricio Israel, porque genera mordo por toda la wea. We. Pero sí, puta, no sé, votemos. Karen Rojo, Mauricio Israel. Tenemos no, cuatro votos. Rojo al la más cara de esta semana. Dios. Oye, Dios, ¿por quién vota? Karen Rojo o Mauricio Israel. Vamos a escuchar a Dios. A ver. Dios está dormido. Ya, Jerko, ¿por quién vota? Dios, ¿por quién? Ay, oh, Dios, escucha. Déjenos en el WhatsApp el, el, el por quién vota usted. Jerko, ¿por quién vota? tú? Por la Karen Rojo, pues, güey. ¿Angelito? Que es demasiado, demasiado. Yo, Israel. ¿Dios? ¿Dónde está Dios? ¿No lo escribió? Ya, yo voto por... Puta, Israel, me parece cara de raja volver a Chile después la estafa y toda la vaina. No, el hueón la caga. Si es verdad que es cara de alta ese hueón. Oye, ya, pues, a ver, Dios no nos dice nada. Ah, Israel, ganó el cara de de hoy día, por loco. Mauricio Israel. ¿Sabes que yo lo conocí a Mauricio Israel? La Batis, mi hermana, era? Trabaja, era secretaria de, de la red en alguna época, y él tenía colo, -Colo en la red. colo, -Colo en, la en la red. red. Y yo lo conocía el loco, ¡Oh, lo encontraba Tarril Ebulento. Bueno, después ya sabemos lo que se, ya sabemos lo que se transformó. Me regaló un llavero de Colo-Colo, me acuerdo. Ya sabemos lo que se transformó en... Este loco tenía que ver con Colo-Colo. de dónde la... salió el llavero? Fanático, ya, ya sé dónde sacó el llavero. No, era fanático, fan, sí mediáticamente vinculado al club. Eh, ¿Recomendaciones? ¿Tienen alguna recomendación cada uno? Uh, no, no, no tengo recomendación, weón. ¡Oh, no Hola. había pensado ninguna, weón! Hola, gallina. Vean el video de Will Smith. Recomendamos que vean el video de Will Smith. <risa> Recomendamos que siga la teleserie. Recomendamos que siga la claro. teleserie. La teleserie. <risa> Sigo la masa, teleserie. A ver, díganme ustedes sus recomendaciones mientras pienso una, ¿eh? Yo recomiendo eh, la sitcom ¿Cómo conocí a tu madre? ¡Oh, qué buena, weón! Sí, eh, ocho temporadas, creo, nueve temporadas, muy entretenida. Termina como en el 2015 o 2016. Una Cisco muy similar a, la, a Friends en cierto modo, ¿cachai? Pero con unos personajes muy bien definidos. Tiene uno que es Barney, que es muy chistoso, que es eh, un que solo piensa en acostarse con Mina y, y hace todo para eso. Y también una pareja de casados y un par de amigos más. Que Barney el de... House, el médico, ¿no? Sí, sí él es. Y se la recomiendo porque es muy entretenida. De esta serie es para ver tranquilo, así. Buena, no tiene nada, buena, no tiene nada de, para pensar, solamente para reírte, para que te cause gracia un rato. Pero se la recomiendo porque a mí me parece una muy buena serie y la estoy reviendo en este minuto. Puta, yo nunca la vi entera, weón. Ve, ve, no, mi vi lo suelto y me cagaba de la risa. Es como. No sé, weón. Pero, pero la podí ver suelta y la entendí igual. Sí, la raja esa weón me La podí ver a la, la mitad, mitad y, la, y la entendí. No, la no, podí ver al final y la entendí. No tiene ningún seguimiento particular. ¿Ustedes alguna recomendación o cerramos acá la revuelta número 3, 2022? Hoy se me pasa siempre muy rápido esto, ¿no? Sí, Pac. está buena, buena. Yo les recomiendo un libro que es de, de un autor que se llama Jonathan Zafra, que se llama Comer Animales, que cuenta cómo él hace este recorrido para comenzar a tener una alimentación vegetariana a razón de que nace su primer hijo. Entonces, él se cuestiona cómo hay que alimentarlo. Es un súper buen libro para las personas que tienen eh, esta interrogante de iniciar una alimentación vegana o vegetariana. Hoy voy a escribir yo un libro de eso. Definitivamente. ¿Tú? Claro. Pero el tuyo sería, no me gusta la carne. Así, me me carga no la carne. La carne. <risa> ¿Tú eres vegetariano toda la vida, evangelito? ¿Pero por qué no te gusta la carne? Pues no por un motivo más, más, más político. Pero, y por eso le podemos poner más entretenido más todavía. Claro. Pues, bueno. Me carga la carne, la carne en mala, sacado el link, sí. que... no, no, no como pescado, no como pollo, no como hamburguesa desde los dos años. Listo. Comí bienestas nomás. Ese Poco, sí. muy casi nada. Sí. Oye, estamos cerrando yo tenía alguna recomendación. No se me ocurre nada, no se me ocurre nada. Debería traído de parámetros. No, no, se me me estamos cerrando. Muchas gracias, Fox. Eh, nos hablamos, nos vemos en la próxima semana. Chao, cabros. Chao, que les vaya bacán. Besitos, besitos, chao, chao. Una semana para todas y todos. Nos vemos, nos vemos. Adiós.